Para Ciudad Abuela nos encontramos con don Luis Mondaca. Don Luis, usted nos comentaba que tenía una demanda. Efectivamente. Eh, les quiero contar lo siguiente. Acá eh, la municipalidad ha cometido un grave error eh, en conjunto con el club deportivo eh, o quienes son los organizadores de cobrar... Eh, 8.000 pesos por instalación de los juegos más el permiso, eh, el permiso que hay que pagarle al club deportivo. Es decir, 8.000 pesos a la municipalidad más el club deportivo, que son 15.000 pesos. Y aquí estamos hablando de que efectivamente no hay ninguna absoluta colaboración de parte del municipio. Pero sin embargo, no obstante, después tenemos que, hay que analizar que nosotros somos eh, personas de esfuerzo. A mí Ciudad Huala me conoce, somos una persona de esfuerzo, por lo tanto... Eh, para mí el municipio ha sido cero aporte hoy día. Hoy día mismo tengo eh, un inflable y lo tengo parado porque espero que mm, eh, la municipalidad llegue con eh, electricidad, porque tampoco ha aportado, o sea, bueno, sí, no ha aportado con nada, pero sin embargo sí lo hicieron pagar eh, 8.000 pesos eh, por permiso municipal. Entonces no encuentro que es un abuso. Creo que estas cosas, el año pasado no lo hicieron, no cobraron. Esto encuentro que es un abuso, no, no, es, no es una cosa que digamos estamos aportando y por eso les vamos a cobrar 8 mil pesos. ¿Te fijas? Entonces, eso, esa era mi denuncia. Quería volver a insistir. Cuando van a cobrar 8 mil pesos, cuando van a cobrar en la gente de trabajo, de esfuerzo, háganlo pero aportando algo, porque si no van a aportar, no cobren. Además que este es un terreno privado. Entonces, eso es lo que más molesta. En el fondo, usted lo que está reclamando es que cobraron una cuota inicial y no se han hecho cargo de la electricidad y de la mantención del dicho establecimiento que se está montando aquí. Oh, exactamente. El año pasado la municipalidad no cobró acá y este año sí cobraron, pero sin embargo, bueno, insistir, ha sido cero aporte para la gente que traemos con esfuerzo, traemos nuestro juego, más el permiso que hay que pagar acá, que son 15 mil pesos. ¿Te fijas? Entonces parte, parte de la base que tenemos que contar desde 22 mil pesos hacia arriba y después recién empezamos a ganar plata como, como gente, gente de esfuerzo, eso, eso más que nada. ¿Y la persona encargada de, de, de ver esos permisos? No, eh, ella me, eh, estamos hablando del permiso municipal en sí, no, no hay nadie, solamente la persona a cargo de acá del recinto, pero nos dijo que ella no, ella no nos aportaba con electricidad, necesidad, así que lamentablemente. ¿O en este caso la persona que está encargada de, no sé, de abastecer con electricidad, agua, entiendo, ¿ustedes manejan el nombre de la persona no, encargada pero de eso? Si no, no, yo no he visto agua municipal, no he visto un motor municipal, si no he visto nada, no en absoluto, entonces es molesto, ahora ando moviéndome por aquí, para ver si puedo conseguirme un, un alargador inmenso para poder instalarme con, con un generador, o sea, con un con electricidad de acá, para pa poder eh, recuperar lo que voy a lo que uno invierte, pues, ¿sí? esto, tiene, esto tiene un costo. Entonces es molesto que le cobren la municipalidad y no, no hace cero aporte, eso eso más que nada específicamente. ¿Y otros años eso le llevaban a cada puesto, a cada local, le llevaban el la electricidad y el agua o cada cada cada no sé cada comerciante se acercaba y trataba de obtener su electricidad y su agua? El año pasado era, era distinto porque el año pasado eh, había colaboración eh, de parte de acá del club, pero este año no, nada, nada. No, y menos la municipalidad no se cobraba, si el año pasado no se cobraba, este año yo no sé a qué se les dio de cobrar cuando no, no, no, no me cuadra, ha sido un terreno, un, terreno, un, un terreno privado, y eso es lo que a mí no me cuadra, ¿por qué está cobrando la municipalidad si ni siquiera aportaban absolutamente en nada? Don Luis, muchas gracias, para Ciudad Aguala.